Bienvenidos a un capítulo más de Road to Division 1 en Foot 15 Y continuamos con el segundo partido de esta escuadra histórica llena de corazón, llena de fe La verdad vamos contra un equipo muy duro, el Russell ABC, ABVFC Que trae ahí en la delantera al, al gigantote Aventeque, Este hombre que yo creo que come lo que comen cuatro hombres juntos en un solo día Miren nomás, ahí está y aguas porque si no te muerde y te devora Y te come enterito Pero aquí empezaba el juego el minuto 8 Un pase para Donovan Donovan la tiene ahí Vean lo que hace un dulcecito al ángulo papá Un golazo de Landon Donovan Exhibiendo a la defensa De este equipo Y diciéndoles aquí estoy Yo español también Como ustedes, los amo Y metió un estupendo golazo Vean nada más ahí en lugar de tirar Hacia abajo, pum, manda un Pasecito globeado al ángulo. Y este portero no pudo verlo, no pudo tocarlo. Y no tuvo nada que hacer en la jugada. Lo que nos ponía al frente iba el Landon Que Y la siguiente jugada la tiene Vente que se la pasa. ¿Vente, que se lo quita. Vente que está gigantote. ¡Uy! El portero, el portero la salva. Y ahí nos salvaba el portero de una, de una forma increíble. Esta jugada ahí la tiene a Bongalor. ¡Corre como loco! ¡Corre como loco! ¡Corre como loco! ¡Uy! Uy, salió así lamiendo el poste. ¡Nah! La tiene ahí Susi. Susi, el que nos metió al mundial. Uy, parecito. No pudo controlarla. Le quiso pegar de primera. Otra jugada de Venteque. Ahí la tiene Venteque. Ahí va Venteque. Uy, portero. No podían con el portero. Ahí mandan un centro a Bongalor. Y nos empataron. Uy, nos hacen el del empate. Un partido realmente muy difícil. La verdad tenía jugadores muy buenos y los, los que tenemos nosotros digamos que son puro corazón. Y aquí nos hacían el empate en una jugada de balón parado. Nada que hacer para el portero y aquí vean lo que va a hacer aquí. La tiene Eder, la recibe de no va, no puede meterla, no puede colocarla al ángulo, pasó muy cerca la pelota. Minuto 61 la tiene Scali, ¡No Scali que se quita uno, se aparece en el partido, ¡Oh, golazo. Un golazo de Scully Un golazo de Scully este hombre De bronce, corazón de oro Scully Mete el 2 a 1 y vean cómo lo abrazan Y cómo lo quieren Es un ídolo este hombre Es un jugador de bronce con un corazón de oro Ahí se la tocó en el Edercito Ni recorte para dónde? Para allá papá un Golazo Para allá papá un Golazo de Scully. La tiene ahí, Dercito, para Donovan, Landon, Landon para Scully, Scully la toca, no se compromete, Susi, el que nos metió en el Mundial, el que nos dejó jugar el Mundial, Moses para Scully, le empuja y Scully, Scully, es un ídolo, corazón de oro. Y aquí al minuto 66, ya con los pantalones abajo, se va el jugador. Y se retira de la partida No aguantó la presión, no aguantó a Scully No aguantó a Susie, no aguantó a Moses No aguantó a nadie Vente que no pudo soportar la presión Y nos da la victoria afortunadamente Y aquí continuamos contra el Banster Squad El partido 3 eh, De esta Road to Division 1 La verdad habíamos tenido partidos difíciles Pero habíamos podido sacarlos Y este fue sin, sin duda un juego Excepcional, vean ahí la jugada Ahí de Hopper Hopper, Hopper Y la manda a las nubes la manda a los cielos eternos. Aquí la tiene Eder. Eder se quita uno. ¡Uy! ¡Ay! Le quebró la cadera. Aguas, ¿dónde quedó el hueso? Y también la manda a no sé a dónde. ¿De qué te vas a disfrazar? La tiene McDonald. El de las hamburguesas para Patterson. Patterson. Nos hace la jugada y ahí en un cruce... A pase de las hamburguesas nos toca Pelear y bailar con la más fea Y se llama Patterson Y está pelona La verdad no, no fue El mejor de los, de los Atributos defensivos, Gibbs ahí peleándose con Dorman. Christopher, dice yo Yolo, oye, abre los ojos papá Ahí está McDonald's le echó un McTrio Y pum, con todo y cajita feliz La metió Patterson Ahí la tenía Shkali. Minuto 31, se ponen las cosas color de hormiga Para Dunnevan. Dunnevan. La tiene, la tiene para Eder Eder, ¿qué va a hacer? ¡Tócase la escoli! y lo bajan del camión Y lo bajan del autobús A palazos Y roja directa, claro que sí Eculele, ahí lo que le digas Eculele, nada que hacer Juan Carlos parece se va a la regadera Se va a duchar Y con agua fría, esto no se puede hacer Vean lo que le hicieron a Eder Ahí te destrozan la carrera La familia ¿De dónde ganas dinero? Si ya no eres futbolista Susi, Susi va a cobrar el tiro, el tiro libre. Él es el invitado especial, el que viene a jugar, el que viene de préstamo. ¡Ay, Diosito! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo que metiste, Susi! ¡Qué golazo! Un tiro libre, impecable, impecable al ángulo. Este es un bombazo que le mete al portero. Que no vio más que flashazos, más que rayos de luz. ¡Ay, golazo! Un golazo de Susi, una técnica excepcional. La barrera no brinca, que me parece un error gravísimo. Y aquí se empata el partido. Era se quita uno. ¡Ay, Cristóforo! El palo le dice que no. El palo le dice que no, Cristóforo. Ahorita no. Ahorita no entra, papá. ¡La tiene Scali, Caracán, el portero. Caracán se vuelve loco. Y en un acto de reflejo a una mano. ¡Uy, la saca! Como Memo Choa contra Brasil. La tiene ahí. Caracá la toca. La toca, la toca, la tiene. ¡Para Samoa! ¡Para Samoa! Y una jugada de balón parado, tristísimo. Pues estaban haciendo el segundo y claro. Todo era gloria, toda era vida ahí para, para estos chavos. Ven ahí el descuido de la defensa. Hay un rebote y el rey de los rebotes a Samoa mete ahí un gol. Y aquí ve lo que hace Abazabalolonga. A Zombalonga. A Zombalonga. A sombalonga. La tiene a Zombalonga. Para. La toca atrás para McDonald's. ¡Dato el McTrio! Con todo y nuggets. Se metió ahí el tercer gol de McDonald's. Le invitó para todos las McPatatas con queso. Y les puso todo, todo el aderezo. McDonald's. Un partido durísimo, un partido de ida y vuelta Aquí para Eder y no se va a meter la pelota Ya te dije que no Y no podíamos Aquí Donovan, Donovan Uy, ¡uy! la pellizcó Le dio ahí un toque, le rozó la pelota, horrible Aquí una falta de desesperación, de locos, de votados Y sí, según María, te vas a tu casa Te vas a tu casa a descansar Y a recapacitar sobre lo que hiciste un partido durísimo que nos pone contra las cuerdas. Con dos partidos ganados. Este fue el hombre del partido, Ruddy. El partido, el portero contentante feliz, claro. El Resultado por uno menos todo el partido. Y no pudimos remontar, tristísimo. No sé qué vaya a pasar después, pero hay que seguirlo viendo. Gracias por ver este video a todos. Y recuérdenlo, jugando y perdiendo con uno menos, FIFA la vida.